El patriarcado nos ha mordazado. No quiero tu piropo si no te lo he pedido. No quiero que toques mi cuerpo si no te lo he pedido. No quiero tu imagen prediseñada, idealizada. No quiero tus muros entre mi salario y mi género. No quiero tener que bañarme en mares llenos de sangre. No quiero bosques retorciéndose de dolor ante nuestros funerales. No vengas con ninguna religión ...a reclamar poder ilegítimo sobre mi cuerpo. No vengas con consejos paternalistas. No vengas con juicios vacíos llenos de odio. Como bien dijo la gata, yo os invoco, hijas de Eva... de morado de rabia y de flores primavera nuestra. Soy el puño en la mesa. Son las hijas, las esclavas, las poetas, las sin miedo y sin careta. Dicen que somos radicales, los señores. Que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda del escote, de las marcas de mi cuerpo, si yo quise más o menos, me declaro desde ya, felizmente radical, por amar en la libertad. Hoy no hay miedo ni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 son tus pies pisando fuerte con o sin tacones. Lo que sientes son mis manos envolviendo tu piel rota. Y aunque se empeñen en cortar nuestras raíces nacen otras. No pretendan adornar la necedad con las lecciones de quien nunca sintió el miedo. Porque el poder son sus razones. Esto es un combate digno como digna en nuestra casa. Donde laten los motivos mientras muere la resaca. A nosotras, que compartimos destierro y rabia hacia un colectivo opresor que nos ha maltratado, asesinado, violado y acosado a lo largo del tiempo. Que le digan a nuestras antecesoras que la lucha no sirve para nada. Aquellas que levantaron hogares, ciudades, familias enteras. Mentes maravillosas, obligadas a disfrazarse en seudónimos masculinos regalando mérito a nombre de sus maridos. Quemaron las leyes que ataban el muro de este desigualado mundo. Queremos a los hombres muy hombres a nuestro lado. Aquellos que se emocionan, se besan, se abrazan y nos respetan. Somos revolución y vamos a gritárselo hasta el sol.